Hola a todos, bienvenidos al canal Bienvenidos a War Thunder Esta vez los amiguitos de Gaijin nos, nos traen aquí a Dominación Túnez de 7.3 con tanques rusos Este escenario particularmente Uno de los que más me gustan Y sobre todo partiendo desde la zona norte Prefiero partir desde el sur Bueno, arrancamos con el BMP1 Arranca BMP1 Vamos hacia la zona en segunda como digo yo venga siempre hacia esa palmerita la tomo siempre como referencia pues es la manera más rápida y la manera digamos, más segura de llegar rápido a la zona pues si te vas un poco más hacia la izquierda y a esa loma esa es bastante alta y los enemigos que salen desde el respawn, pues lógicamente este ven rápido. Y este tanque, evidentemente, que es una lata de anchoas, pues no tiene nada que hacer. Con un petardillo de nada, estás destruido. Venga, vamos, BMP, tienes buen ritmo. Haces un ruido tremendo, como una cafetera. Es uno de los tanques, para mí, de estos poco más reconocibles al oído. y vamos a por A, venga, ya están tomando A, alguien está pisando A, no lo veo, venga mi compi, venga, otro PMP, a ver, a ver, a ver, venga, vamos a, ahí arriba hay alguien, venga, cuidado, vamos a robarle un poco aquí a este colega, Ahí arriba, ahí arriba están marcando. ¿Quieres? ¿Quieres? Venga, ese ha disparado. Vamos, rápido. Venga, 250. Ahí, crítico. Vamos tomando A poco a poco. ¡Bo! Misilazo. Ni lo he visto. Otro PMP. Destrozado. Venga, T-3400. No, mejor de 34 Venga, arranca. Fuerzas enemigas han tomado a... Pues venga, vamos para allá. Este, el Robert, este compañero, es el que me acompañaba anteriormente. Y claro, me ha caído. Ugh, ¿Qué pasa? No, que jodas, caí. Por Dios. Este es el rey de los lagueos. Lo Acabamos de tener aquí. Venga, como siempre. Hacia la palmerita. tiras perforantes de punta redonda. Llevo ahí 24 seleccionados. La verdad es que rara vez usos los, los primeros, los segundos más, pero los terceros son los que más uso. Sobre todo cuando sabes que te vas a enfrentar a enemigos que van a estar relativamente cerca. Y un blindaje inclinado, un mal ángulo, siempre te pueden jugar una mala pasada. Venga, vamos hacia. Venga, jefecito. Voy contigo como en anterior vez. A ver si no nos matarán. Ay, ay, ay, ay, ay. Arriba había un antiaéreo. Era posible que hubiera. Venga, mis compañeros están ahí. Están marcando un antiaéreo. Venga zona A está en posesión de ellos el jefecito va por ahí siempre ahí arriba es una zona donde es fácil de buscar ¡Oh! pues yo no sé de dónde le han dado Ah, desde ahí vale que ahí arriba hay una marca ahí más está marcando de arriba ahí arriba vale. parece que se han suicidado mutuamente venga tomando A a ver si esta vez pudiéramos tomar ¿a? no había nadie por allá arriba o lo que fuera o fuese que estuviera ahí arriba parecía que estaba ardiendo ya venga tengo apoyo de artillería venga nos queda poco vamos ahí está venga vamos a ir avanzando poco a poco sin perder de vista el alto ese que es aquí, vamos, es mal sitio para cubrirse no está mal esa roca pero para quedarte así, no venga, vamos, vamos, vamos a salir de la zona A justo aquí, debajo de este arco sin pisar A si alguien llegara por otra parte, por otro sitio y empezar a tomar A, pues rápidamente me daría cuenta de que tengo compañía venga, vamos a esperar bien, vamos ganando Mm -mm. Venga, echarme un cable Afirmativo. Es que rápido me han respondido Muy bien, venga Si avanzamos por aquí, nos hacemos con A Tenemos muchas papeletas de ganar esta partida Ese alto de ahí arriba tampoco hay que perderlo Y sobre todo, como como nos bajen por aquí, por la espalda han una zona? Venga, oigo. Yo creo que es mi compañero Avión, avión Pues sí Ha sido un avión Mi compañero ha vuelto a caer Pobrecillo, no está teniendo suerte hoy Ha sido un avión Bueno, hay una marca justo ahí arriba Al loro Por si baja por aquí O por allí una no marca ahí arriba venga bombazo están desfilando por ahí arriba bastante lejos es difícil que me vean desde aquí Ay. venga tengo ahí un compañero un tanque medio Ahí, que es un centurión venga el tío se pasea 270 250 metros hacia esa, a esa roca venga pues vamos a, a empezar a avanzar parece que ninguno se decide Voy a venir por aquí así que vamos nosotros hacia allá hacia ellos Venga, sube, 34. Venga, bonito. Venga, llevas yo, yo una pinturita muy bonita. ¡Ah! Tanque medio. ¿Va? Mi compañero ha destrozado un tanque medio. Que no se ve nada por ahí. Vamos avanzando sí, por este flanco. Bueno, mi compi sigue. Venga, yo por aquí vamos a bordear por aquí por esta roca, no me voy a subir por esa rampa te hace demasiado vulnerable, no pases, ¿eh? Venga, va a poner artillería y tardas mucho en subirla es preferible bordear un poco y siempre estar a cubierto que no te vean y nos estamos acercando hacia su respawn, poco a poco hacer mucho ruido de 34, me gusta este tanque, pobre de 34 venga un avioncito que pasa de largo venga vamos, mi compi sigue vivo eso es buena señal, ah, Va para... me parece que va para, para la zona B va para el río, venga no veo nada por aquí Vamos, disparo. ¿Eh? es esto? Vaya, qué medio. ¡Ah! Mierda la depresión. Venga, venga, no se ha coscado. Venga, quieto, quieto, quieto. Venga, vamos a afinar el tino. Venga, despacito, venga. Ahí, ahí va, justo. Pues ni se ha enterado. Vaya tela. La verdad es que ni, ni siquiera yo me había dado cuenta. Hasta que no vi esa marca justo a la izquierda. Pero bueno, el tío siguió. El problema, como siempre digo, la depresión en los tanques rusos. Le hubiera acertado desde ese preciso instante, pero no. He tenido que coger, inclinar el tanque y aproximarme. Esto hoy ha sido suerte. Y que hemos dado con un enemigo que la verdad mmm, un poco sordo. O un pelín despistado. Otras veces nos cuesta... Eh, visita por ahí arriba. ¿Quién va por allí? Va, por detrás de la roca. Venga, vamos a intentar sorprenderle. A ver si va hacia la zona A. Vamos a aprovechar aquí estas hierbecitas. Y aquí nos vamos a quedar. Venga, como digo yo, siempre a poner oído. Silencio. Venga, paramos motor. Este se ha debido de parar, no lo sé. Sí se oye motor por ahí. Y estoy solo, eso significa que es enemigo, evidentemente Como ya veis, es que prácticamente Lo más cerca que tengo es ese compañero Que está arriba, cerca de... ¡Ah! Esto es un avión, me ha visto Mierda, problema, me ha podido delatar, me ha podido marcar Venga, vamos rapidito ya no me quedo aquí parado. Pero bueno, ese avión, ese avión, me ha, seguramente me ha visto, me ha delatado. Posiblemente. No sé si la víctima o ese que iba, ese enemigo que iba por ahí arriba, irá por A o no. A ver. Riego estoy tomando yo aquí ya. Oh, ¿qué es esto? Bah, Google Blitz. Joder, este me ha encontrado de puta casualidad. Seguro, joder, macho. Venga, Oye 120. Es una pena que nos hayan matado aquí. Joder, venga, los no, esta partida está casi ganada. Estas son las tomadas la pena que nos haya matado casi al final y venga, vamos con el objeto 120 caza carros, sin ametralladora muy poco blindaje, pero es una bestia tiene una penetración bestial más de 400 milímetros, una bestia aviones, eso es mayor enemigo de este tanque bueno, venga, venga, más aviones otro avión, ah, esto no es la reacción venga, este se da la vuelta venga, va por nosotros Venga, vamos. Cuidado. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Uh, uh. Venga. Uh. ¡Joder, qué chorra! Venga. Uh. De milagro. Este se da la vuelta. Venga, soy una presa muy apetecible. Venga, vamos hacia atrás, a de las roquitas. Venga, vamos. Venga, ese. Vale, otro más. Venga, ah, venga, vamos a por él. Venga, venga, venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver, a ah, ver. Me encanta. Ah, este no se lo esperaba. Váyatela. Va, ah, magnífico. He encontrado premio. Pocas veces logro destruir un avión con un proyectil. Con un tanque maravilloso. Misión cumplida. Estupendo, qué final más bueno. Estupendo, bah, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Pocas veces consigo destruir un avión con un proyectil. Y más con este objeto que el pobre es muy muy vulnerable. Venga, quinto en el equipo 33838, muy bien, sobre todo bah, el objetivo aéreo destruido. 4500 leones nos ha dado. Estupendo. Objetivos terrestres, uno solo, 2.970, ayuda 6.44, venga, eh, 80% actividad. Pues nada, estupendo, a qué partida más chula sobre todo el final. Bueno, pues nada, esto ha sido todo aquí en este escenario de Túnez y recordaros que abajo en la caja de los comentarios tenéis enlace al grupo de Discord el cuadro en Ibis para los que queráis uniros y tenéis también el enlace a nuestro compañero Daconianus en su canal de Twitch. Emitimos todos los jueves en directo todos los, los miembros del Escuadrón Ibis. Si os animáis, ahí os esperamos. Bueno, como digo siempre, esto ha sido todo en Túnez y nos vemos en un próximo. Chao.